Hello my pupilos and welcome to a new Spanish lesson with me, Sebas. To continue with the videos of the spoken language, today I would like to teach you 20 useful phrases for beginners. Don't forget that I made videos for every level, and this is stated on the title. So this is a video for the students of the level A1, which means beginners. So if you're in advanced level and you don't find this useful, please don't get mad. So. Since you already know my style, I won't tell you again that I will repeat the sentences twice so you can understand what I say in a better way. What? Oops, I did it again. Oops, I did it again. Whatever. Dicho esto, empecemos. La tienda está cerrada. La tienda está cerrada. The store is closed. La puerta está cerrada. Abierta. La puerta está abierta. The door is open. La radio está encendida. La radio está encendida. The radio is on. La máquina está apagada. La máquina está apagada. The machine is off. El gato está apagado adentro. El gato está adentro. The cat is inside. El perro está afuera. El perro está afuera. The dog is outside. El profesor está aquí. El profesor está aquí. The teacher is here. El alumno está allá. El alumno está allá. The student is there. Asia está lejos. Asia está lejos. Asia is far. Europa está cerca. Europa está cerca. Europe is near. Claudia está arriba. Claudia está arriba. Claudia is upstairs. Daniel está abajo. Daniel está abajo. Daniel is downstairs. El elefante es grande. El elefante es grande. The elephant is big. El ratón es pequeño. El ratón es pequeño. The mouse is small. Pablo es alto. Pablo es alto. Pablo is tall. María es baja. María es baja. María is short. Mi hermano es gordo. Mi hermano es gordo. My brother is fat. Mi mamá es es flaca. Mi mamá es flaca. My mom is slim. Mi amigo es bueno. Mi amigo es bueno. My friend is good. Mi tía es mala. Mi tía es mala. My aunt is bad. Y bueno mis queridos pupilos, eso es todo por hoy. If you have any question, opinion or recommendation, please go ahead and leave your comments below. And if you like this video, thumb up and subscribe. Soy Sebas y hasta la próxima.